Cámaras de seguridad captaron el momento en que un desconocido realizó un asalto a una tienda de ventas de artículos para plafón en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El hecho ocurrió la tarde del pasado viernes en la referida tienda ubicada en la calle Colón Casi Esquina, Ingeniero Guzmán Abreu. Según la propietaria, el asaltante cargó con más de 5 mil pesos en efectivo. No hay vino como un cliente, yo le abro la puerta y él me dice que anda buscando que un señor lo mandó para él instalar un plafón yo le digo a él que, que no, que cómo él se llama entonces le digo espérate, déjame llamar Y me dice, no, porque él me dio este número entonces el número que él me da yo sé de no su número entonces inmediatamente lo llamo a él, él me dice fue pues de la guaraná, Y yo lo vi él me dijo que pasara por aquí entonces cuando yo lo llamo a mi esposo él me dice que no, que él no ha mandado a nadie. Entonces cuando él... después mi esposo cierra y me dice, ten cuidado. Entonces ahí él se para y acciona, entonces saca la pistola y me dice, abre la caja y dame todo lo que tú tienes ahí. Esto es un atraco. Entonces ahí mismo yo procedí. ¿Cuánto se llevó más o menos? Como algunos 5 mil y algo. ¿La venta del día? Mm, no. Porque era el cliente que había pagado algo. Y su noticiero regional. Robinson Blanco.